Bien. Bueno, Nacho y Fede, no sé si me olvidé de algo, si no, después lo retomo. ¿Ah? Eh, bueno, se me, me quedó ahí arriba, no sé. <ríe> no sé qué pasa. ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Te escuchamos bajo, Fede. Ahí tra trato de subir bien. un poco más el, el volumen de bosque no buen día se escucha perfecto bien mi nombre es federico federico pigato soy docente del curso junto a ignacio andrade Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que quiera preguntar sobre esto que, que menciona Diego en cuanto al estado actual? Bueno. Este, si, si les parece bien, si nadie tiene ninguna consulta en cuanto a lo que acá, acaba de exponer Diego Vamos a empezar con, con las generalidades y otras particularidades de la prueba de ingreso ¿Ah? No sé Nacho si, si querés presentarte, decir algo, si no arrancamos ahí Dale, C, buen día para vos, buen día para todos No, la única cosita que iba a decir Que para link al chat Pero me di cuenta que el primer link Que copié Era, era otro que tenía yo Es el segundo, el link para, para descargar la, las bases Para que todos las puedan tener Eso nomás vamos Nacho, arriba. Vos estás de la compu Sí Te dice co-host Porque no sé, a mí se me, se me trancó la... la... La posibilidad de compartir, por eso no. A ver si vos podés compartir y tenés ahí en, en el drive la, la presentación. No, yo no, yo no estoy bien, como joder. Sí, yo te hice recién. A ver, ¿verdad? Alguien compartir, Nacho. Si pones compartir arriba a la derecha, presentar, ahí va. presentar, perdón. Ahí se ve bien, ahí está bien. Sí, perfecto, Nacho. Bueno, eh, me parece que para dar comienzo a, a esta charla informativa sobre generalidades y sobre particularidades de la prueba que, que no están este, especificadas en, en las bases, eh, cabe mencionar que tuvimos una reunión de coordinación para establecer criterios comunes entre la sede de Montevideo y sede de Cure Rocha. Aproximadamente hace tres semanas eh, nos juntamos con a través de, de las plataformas virtuales, nos juntamos con los docentes de Montevideo, con las coordinaciones, con la, creo que estaba algo de dirección de ISEF, y establecemos criterios comunes. Entonces van a notar que algunos de, de, de los criterios que, que establecimos, ya que la base no especifica todo, pueden llegar a ser diferentes a alguna prueba que hayan dado en otro año, o alguna prueba que hemos dado otros años. Creemos que que es un paso positivo, este, comenzar con, con una prueba que sea exactamente igual eh, en Montevideo y en Cure Rocha en este caso, para poder este, dar una, la misma oferta en, en las dos Bueno, de allí elaboramos este, este documento y, y la idea de compartirlo hoy. <coughs> Sobre la... Pueden hacer preguntas, interrumpir. Ah, no hay problema. primera prueba, 450 metros. La partida se realizará con el aspirante dentro del agua. Tomado del borde con una mano. Realizará, se realizará en este orden. Sí. Ahí hay una, una señal sonora a sus marcas. Y una señal sonora para, para comenzar con la cronometración. 150 metros técnica obra, 150 metros técnica pecho, 150 metros técnica crawl. Debe realizarse en un tiempo menor o igual a 8.15. Y las vueltas. Tocar el borde o pared con una mano para estilos over y crawl y con las dos manos simultáneamente para estilo pecho. ¿Ah? En la vuelta penaliza tomarse del borde y la, con dos segundos y la vuelta americana penaliza con cinco segundos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, seguimos. Creo que todo esto este, es lo que dice la base. Los subacuáticos son los que no especifican, salvo pecho. Entonces, nos pusimos de acuerdo en que impulsarse de la pared con las dos piernas para todos los estilos, seguido de patada delfino crawl en estilo crawl, Una patada filipina en estilo pecho. Y la salida lateral a la superficie luego del impulso en la pared en el estilo Over. La distancia máxima es de 12,5, lo que es hasta la mitad de la piscina. ¿Está? Las, los tres subacuáticos son diferentes. Pueden ver que el subacuático de Over no se realiza filipina, no se realiza patada, solo se impulsan de la pared. Y tienen que salir ya de forma lateral a romper la superficie y empezar a patear. Bien. La patada, perdón, el subacuático de, de pecho es según regla fina. Una, una, un ciclo de patadas eh, y brazada filipina. Y, ya y, y en crawl se realiza delfín o croll en los tres estilos sin pasarse de la mitad de la piscina. ¿Hay preguntas de esto? Bueno, sí. ahí surge una consulta sobre el subacuático. Sí, una filipina. Pregunta si en el estilo pecho solo se puede realizar una filipina y después romper la superficie. Sí. De nada, Romina. Luna, yo tengo una consulta. En estilo obra, el impulso de la pared ya debe ser de forma lateral. No es necesario. Impulsándose... Con las piernas de la pared, este, no especificamos si, si el ángulo de rotación que tengan que tener. Había otra pregunta ahí. Pregunta... Preguntó Romina, preguntó Luna. Adrián. El acuático de Over. Sí. al menos estoy esperando a ver si Adrián hace la pregunta ¿Puede realizar una patada tijera antes de romper la superficie? No, esto fue lo que convenimos con, con los docentes y establecimos en esa reunión solo el impulso sin patada subacuática ni brazada subacuática el impulso y salgo lateral a romper superficie Pero de, de eh, buen día sí. eh, Pero día no, no puede, de, después, después, del, después del impulso de la pared de ver no puedes hacer una patada del fin, por ejemplo, y, y des. Y... No. El subacuático no. Lo, lo establecimos solo el, el impulso en la pared. Y, y en pecho, igual, o sea, impulso, Filipina, y... patada y a superficie. Sí. Bien. Gracias. Bien. Bueno. ¿Alguien más que quiera consultar? Quedó claro ahí. Solo el impulso en la pared. Esto se venía haciendo hace años en Montevideo. Y bueno, nunca había existido una reunión de coordinación para establecer estos criterios y quedaba en manos de, de las comisiones evaluadoras. Entonces, este, aunamos ese criterio. El estilo pecho queda igual lo establece fina, y el crawl también, este, hubo una discusión y se llegó entre todos a, a realizar del fino crawl los tres estilos hasta los 12.5. ¿Hay algo más? En over se debe nadar 25 metros de cada perfil, la pierna de arriba ¿Extiende cadera? Bien, son dos preguntas, ¿no? En over se deben nadar 25 metros de cada perfil. No es necesario en esta prueba variar el perfil. Se puede hacer los 150 metros del mismo perfil o variarlos en cada vuelta. Lo que no se puede es variarlo en la mitad de la piscina, porque ahí se considera que no estás continuando con el estilo. Y eso sería eliminatorio. Eso se habló también en la reunión. Así que el cambio de perfil se realiza luego de la vuelta. Si es que se realiza. Eso queda elección de cada aspirante. ¿La pierna de arriba extiende cadera? Yo entiendo que extiende cadera en el momento que se extiende la pierna ¿no? la pierna de arriba es la que va flexionada hacia adelante y la pierna de abajo es la que va flexionada hacia atrás hay un momento que se, se extienden las dos piernas y hay una extensión de cadera también no sé si se contesta ahí la pregunta Bien, si no hubiera otra pregunta, le doy la palabra a Nacho. Y... Buenas, quería hacer una pregunta. Eh, en realidad ya respondiste a Luna, pero quería volver a confirmar, porque en lo escrito dice salía lateral a over, eh, la, o sea, que salía lateral. O sea, puedes impulsarte la pared, salir horizontal y, y, y rotar, o hay que salir lateral... Porque por las dudas, porque en lo escrito hice una cosa y recién. ¿Se entendió? Sí. Salida lateral a la superficie. O sea, en el momento que rompo la superficie tengo que estar lateral. Pronto para, para empezar con el estilo over. La vuelta se realiza este, impulsándose de, de, la, de la pared con las piernas. Luego de tocar con una mano la pared. No sé si queda claro ahí. Está bien. O sea, puedo impulsarme, ir horizontal y, y romper la superficie igual lateral. Está bien, gracias. Sí, todo el inmerso lo puedes hacer de forma horizontal y en el momento que vas a romper la superficie te, te colocas de forma lateral para comenzar con el estilo over. Ah, además, dale, gracias. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, se escuchó bajo, pero algo se escuchó. Bien, ¿ahí se escucha mejor? Sí, mejor. Bien. Yo, la, yo tengo la consulta. Un momento que dijiste que luego de impulsarte no se puede patalear. ¿Eso es así? ¿O es como está escrito ahí? Que luego de impulsarte tanto en pecho como en over, puedes hacer delfín. Una patada filipina en estilo pecho... Y salida lateral a la superficie luego del impulso en la pared en estilo over. Eh, en estilo over no permitimos hacer patada subacuática o brazada subacuática. Bien, quedó claro. Y ahora era sobre la técnica over. Hay una parte que no está escrito ahí, que está escrito en el formulario anterior que salió, que dice... La abrazada para la técnica over debe ser alternada y no simultánea. Re eh, realizar la, simu la simultánea, que es el doble mm. over, es causa de eliminación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vas lateral nadando over, el brazo de arriba genera una propulsión en el agua. ¿no? Sí, va hacia adelante. Va a buscar el que está abajo. Y genera propulsión. Sí. La doble brazada sería que las dos vayan adelante. Y las dos generen propulsión. Ah, está. La, lo que queremos es que la, el brazo de abajo. Haga el recobro. A la misma vez que la otra hace la propulsión. Después hay ah, una propulsión bien. con el brazo de abajo. En el momento que la, el brazo de arriba hace el recobro. Bien, Bien. O sea que el brazo de arriba debe meterse al agua cuando el de, abra, el de abajo está yendo, como quien dice, a la flecha de nuevo. Sí. Excelente. Lo que no quieren es que los dos hagan la fuerza. Bien. Entendido. Que no hagan propulsión simultánea, sino claro. alternada. Ahí. Claro. Mientras uno hace propulsión, otro hace recobro y, y así viceversa. Excelente. Ahora sí quedó clarísimo. Hay más preguntas ahí en el chat, ¿no? No sé si, si alguien puede, tiene alguna otra consulta y la, la, puede, la puede aclarar con audio. Tiene que haber. Si alguien va en tránsito a cobrar un voto, tiene que haber en la habitación de cuenta. Es un servicio que tienen todas las. Sí, no, o sea, no puede haber, no, no haber nadie ahí. Y si no ahí que no Bueno, ahí surgió por el chat una consulta de Romina que en realidad me parece conveniente dejarla para el final, que viene con, con lo que había hablado Diego en, en un principio, eh, me parece oportuno seguir con, con la evacuación de dudas de las pruebas, y después ir a, a lo organizativo y administrativo, que me parece que viene por ahí la, la consulta de, de Romina. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O cerramos los 4.50. Creo que lo que había en el chat ya está contestado. Eh, os Quisiera como preguntar y a ver si me, me quedó claro. La explicación que estaba en, el, en pantalla era, eh, en los 150 de crawl, yo decido si hacer el delfín o la patada crawl, pero es en el único estilo que es subacuático, puedo hacer ese dos de estilo, ¿verdad? Luego en el pecho, solo la filipina y en el over, eh, solo el impulso y ya salgo a romper, ¿verdad? ¿Estoy cierto en eso? Es así, Damián. Excelente, está, entendí, entendí bien ahora. Muchísimas gracias. Buenísimo, Nacho, te paso la, la voz. No sé, Diego, si quieren, arrancamos con, lo, con la prueba de circuito. No sé si está el Nacho por ahí, pero sí, seguimos. Las, las, eso que decías vos, Fede, las pruebas, que las, las consultas más en relación a, la, a, la, a las pruebas en sí o a la parte administrativa, ahí si lo tenemos que meter dentro de algo, las, las hacemos al final, porque si no, no ahí sí no, nos mareamos. está mejor que nos saquemos todas las dudas en relación a las pruebas y cómo van a ser, y después hablamos de alguna cosita en particular. Aprovechen ahora para los 4.50. No se queden con la duda. Ahí levantaron la mano eh, Gregorina. Si querés prender el micrófono. Sí, yo quería preguntar, entonces, después del over, subacuático, del impulso, ¿no? Ahí podemos hacer entonces Filipina y no se puede hacer un delfín luego de la Filipina para salir a la superficie. Sí, se escucha. Sí, se escuchó. Eh, ¿La consulta era para el estilo pecho? No, Lover. Digo, pecho, lo... pecho, pecho, pecho, pecho, pecho. En el pecho, la Filipina y sin el delfín. Sin delfín, ok. Y después viste que pregunté lo de si iban a haber una contemplación del, del 8.15 debido a nada, que no hemos podido tener la piscina. O todo eso es al final. Eso creo que se puede hablar al final. El, el tiempo de la prueba es 8:15. Ok, y después hasta ah, lo de la piscina ta, se va a ver, hablar al final. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Repasamos ahí, parece que, que el, las únicas dudas son los subacuáticos, fue, fue lo que nos llevó más tiempo con, con los profes, lo, lo trabajamos, evaluamos por qué sí, por qué no, y convenimos para crawl, Delfino crawl. para Pecho Filipina, y para Over solo el impulso de la pared. Eso a grosso modo, como repaso, y capaz que podemos pasar a, a los al circuito si, si nadie tiene ninguna duda más. Te doy la palabra, Nacho. Dale, Eduardo, Fede, muchas gracias. Este, ahí va. Vamos a pasar a la segunda prueba, que es el, el circuito, de habilidades, este, repasamos, nosotros lo que anotamos acá es lo que nos parece, digamos, como, como lo que puede generar más dudas si uno lee el documento que pasamos al chat donde están todas las bases, ¿sí? No significa que lo que está acá es únicamente lo que se va a tener en cuenta. Este, Dicho eso, eh, pasamos a, a repasar un, un poquito la segunda prueba. Este, es importante que no van a contar con lentes. ¿sí? Este, y se empieza eh, desde afuera del agua. Eh, el, el, el, la primera estación son los obstáculos, que hay que pasar el primero por arriba este, y después se va intercalando es importante eh, no tocar eh, los obstáculos, sobre todo, en, en, obviamente, los, los que hay que pasar por abajo, ¿sí? no rozarlos con el cuerpo, con la cadera, ni, ni, ni con los pies, sino que ir bien abajo, este, cosa de, de no tocarlos. ¿sí? Este, bueno, la segunda estación... Eh, amnea son 20 segundos todavía no sabemos bien cómo lo vamos a armar pero seguramente sea un cajón ¿sí? que va a tener peso adentro eh, que, la posibilidad de, de poder eh, agarrarse de la forma que, que quede más cómodo este, con una señal sonora que generalmente es eh, golpeando la escalera de la piscina eh, se avisan de, de los 20 segundos el no, no aguantar los 20 segundos es eliminatorio. De ahí se pasa a la visualización de los números, ¿sí? no se puede agarrar del borde, me, man, me mantengo ahí a flote, si, si se saltea alguna de las estaciones, por ejemplo, si salgo de la apnea y paso directamente a hacer la parte de inmerso, eso es eliminatorio también, ¿sí? no se puede saltear ninguna estación. Penaliza, ¿sí? Luego de la visualización de los números, el errar el número penaliza. Luego de la visualización, tiene la parte de, de inmerso, ¿sí? un golpe de cadera, un inmerso transversal hacia el borde de la piscina y voy a salir en una zona delimitada para hacer eh, la batidora. ¿Sí? Este, en el inmerso es importante que no puedo romper la superficie. Debo ir por abajo, no, no, no, no puede salir ni una pierna, nada. ¿Sí? No, no, no puedo romper la superficie. Este, bueno, ahí salgo eh, batidora. Bien, después de el, cuando termina la batidora, que va a haber una persona ahí que, está, que va, va a estar controlando el tiempo, me voy a trasladar a la zona donde está el torpedo, ¿sí? agarro el torpedo y tengo que hacer over de un lado y del otro, este, va a haber una distancia marcada, ¿sí? cuando termino, nado over, digamos, desde un lado, y hago ese mismo recorrido hacia atrás, para dejar el, el torpedo en el lugar donde, de donde lo tomé. ¿sí? Ahí sí, tengo que hacer over de un lado, y over del otro lado. Luego de dejar el torpedo, lo, que lo tengo que dejar en el mismo lugar en el que lo encontré, este, queda la última parte de, de, del, del circuito, que es un nado libre, en dirección al cubo 3, eh, en donde tengo que hacer... Este, los tres giros. ¿sí? Uno sobre el eje transversal al frente, un giro sobre el eje longitudinal y un giro sobre el eje transversal hacia atrás. El, el orden de los giros es ese. La ejecución la puedo realizar en el momento que yo quiera. Puedo hacer los tres y después nadar hacia el cubo tres. Puedo empezar a nadar hacia el cubo tres y realizar los giros cuando me quede cómodo. ¿sí? Eso es libre. Lo que se evalúa es que los giros estén bien hechos que no pierda la orientación, ¿sí? que, no, que no quede mirando hacia cualquier lado, que no me pierda la piscina. Este, y bueno, tal, el, el, el tema de los giros también tiene penalización como como el resto de las situaciones de la prueba. Este, y el tiempo se detiene cuando, luego de realizar los tres giros, nado hacia el cubo 3 y toco la pared en el momento que yo toco la pared, ahí se detiene el, el tiempo. ¿sí? Como pueden ver ahí en la imagen, entonces, haciendo un repasito, salgo de la zona A, que es la zona que está abajo a la derecha, paso los obstáculos, este, el primero por arriba, el segundo por abajo, y así voy intercalado, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que llego a la zona B, en la zona B puedo tomar aire, ¿sí? puedo hacer una respiración, y con un golpe de cadera voy hacia la apnea agarrarme del peso de las pesas que va a haber en, ahí en el fondo ahí son 20 segundos después de, después de la apnea viene la zona de visualización de los números va a haber una secuencia de números en donde tengo que encontrar el número que falta luego de la visualización de los números como decía hoy voy a nadar de forma transversal a la piscina ¿sí? eh, inmerso toco la pared eh, y, y voy hacia la zona B que es donde voy a hacer la flotación la batidora luego de que me controlen el tiempo de la batidora voy a ir hacia el borde que se ve en la pantalla a la izquierda voy a agarrar el torpedo hago el over para un lado el over para el otro y después finalizo este, con los trejidos y yendo hacia el borde de la piscina digamos que está eh, abajo en la pantalla bueno, ahí tenemos otra imagen ahí del, del circuito, la zona de salida es a la, está a la derecha de la pantalla, los obstáculos que se pasan por arriba y por abajo, y, y el inmerso en la zona B, el inmerso, perdón, la apnea en la zona B. Este, bueno, eso serían como las generalidades de, de esta prueba. Eh, si quieren podemos pasar... Eh, al, a, a las dudas, eh, a medida de lo posible, digamos, empezar por por la zona A, la zona B, la zona C, digamos, seguir el mismo recorrido que el circuito. Consulta, ¿la entrada al agua tiene que ser sí o sí desde el cubo? Sí, la entrada al agua es desde el cubo. Lo que eh, sucede en el polideportivo es que la parte... Eh, donde se inicia el circuito, eso eh, no lo, todavía no, no lo vimos, pero si la parte donde se inicia el circuito es la parte llana, eh, nada, evaluaremos si, si el ingreso al agua es fuera de la piscina o se, o se, o se empieza el, la prueba desde dentro del agua, porque la parte llana del polideportivo es bastante llana. Este, no sé si, si queda aclarada la duda ahí. Perfecto. La batidora es penalización si tienes movimientos que te hacen mover del lugar. En la, en la parte de batidora hay, hay dos, eh, se dan dos avisos antes de, de la penalización. En la parte de batidora se dan dos avisos. Si sí, me estoy yendo de, de la zona, eh, de la, de, del lugar, digamos, que está delimitado para la batidora, se dan los avisos, y, y nada, el tercero, sin sí, analización, si sí, sí, me puedo dar lugar. Y, igualmente, perdón, voy a hacer otra pregunta con respecto a la batidora. Este, es, o sea, vos, ma, eh, moverte dentro del espacio brindado para hacer la batidora y perder contacto visual con la persona que está midiendo el tiempo, ¿Es penalizado? Eh, no, no, no. En principio no es penalizado. Si me mantengo en la zona en la zona en la que estoy, en la, en la zona delimitada, no, no es penalizado. Eh, lo que sí, nada, no. eh, eh, Recuerden que tiene que tener eh, cosas fuera del agua y, y, y que debe ser... Eh, Visible para la, para la persona que está fuera de, de la piscina, ¿no? Nada, ah, eso, pero después puedo mirar hacia donde quiera. Es preferible mirar a la persona, pero ah, eso no, no, no, no hay penalización. Bien, seguimos. Martín dice, ¿en el inmerso se puede impulsar de la pared a la vuelta? Sí, Martín, se puede impulsar desde la pared. Lo que no puedo es romper la superficie del agua. Sí, si yo me impulso de la pared y estoy cerca de la superficie, eh, nada, tengo que tener cuidado con eso, no romper la superficie del agua antes de llegar a la zona de la batidora. Seguimos. Andrés. Bueno, luego de la mea, voy inmerso hacia la pared contrario. Me puedo impulsar de ella para luego hacer la batidora. Ya lo respondí recién. Cualquier cosa, Fede, Diego, me, me, me cortan ahí. Si quieres decir algo. Después dice uno acá, pero no pone el nombre. Los obstáculos están en la superficie, en la zona A, sí. Los obstáculos están en la superficie, eh, son una especie de andarivel, digamos, que están en la superficie. Eh, importante, eh, los obstáculos que tengo que pasar por arriba, no los puedo agarrar, ¿sí? no, no me puedo agarrar del obstáculo para pasar por arriba de él. Simplemente tengo que nadar y pasar por arriba. Felipe, buenos días. ¿Qué profundidad tiene la piscina de polideportivo de Rocha? Bien, la parte profunda me parece que no llega a un metro ochenta o tendrá un metro ochenta. Y la parte llana, no sé si llega a un metro, fe Y yo, yo diría que la parte llana tiene un metro y, y la profunda tiene más de dos Seguro, pues yo no doy pie. Eh, debe tener dos metros y medio a tres. Bien, perfecto. Ahí, mira, Vero, que trabaja, Vero Montes, trabaja en el Polideportivo, 1,80 y 1,20. Ahí nos, nos está dando la, la La información certera. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Vero. Eh, seguimos. A ver en cuál me quedé. Constanza. Eh, en batidora solo Cos o Mentón también. Sí. Eh, Cos afuera y mentón también afuera del agua. Mateo, buen día. ¿Cómo es el pasaje de la primera parte del circuito para atravesar la boya que va por arriba? El pasaje es.. Eh, eh, libre, es a, a nado, digamos. ¿Sí? Eh, voy nadando, la zona A, voy nadando, pasando de, eh, los obstáculos por arriba y por abajo. Martín dice: Bueno, yo tengo una pregunta. En mi caso, aprendí a hacer batidor este año y no vamos a hablar, y claramente que es en la piscina que es otra menos, no tuvimos piscina. Y quería saber si va a ser con los codos para afuera o cómo va a ser. Bases es con las cosas afuera del agua. Cosas afuera del agua, la, el, eh, la posición es libre. Puedo poner las manos en la cabeza, puedo poner las manos hacia arriba. Ah, pero sí, va a ser cosas fuera del agua. Perfecto, ahí está el mensajero. Andrés, en el pasa de obstáculos es necesario hacer quiebre y caer hasta el fondo de la piscina? No, no es necesario hacer hasta el fondo de la piscina y sí es importante que. De no tocar el obstáculo, ¿sí? Si yo tengo un andarivel enfrente mío, yo tengo que pasar por abajo de él sin tocarlo. Simplemente es eso. No rozarlo con la cabeza, ni con el cuerpo, ni con Felipe. gracias. ¿La batidora se va a realizar en la zona profunda de la piscina? Sí, se va a realizar en la zona profunda. Gracias. En caso de que algún codo toque el agua por un segundo y vuelva a subirse, cuenta como aviso, eh, Manuel. Bueno, eso se, se verá en el momento. Si, si tú estás con los codos dentro del agua, se te va a avisar. Se te va a avisar una vez. Eh, si lo te matas, no hay problema. Un aviso. Dos avisos. El tercer aviso es penalización ahí en ese Bien. sentido Nacho capaz que está bueno Bien. aclarar que ahí la base dice el hundimiento de codo, mentón o manos eh, si toca el agua y no se, eh, no se confirma el hundimiento real este, ta, no va a contar como aviso como penalización o como eliminación tiene que ser real el hundimiento de cualquiera de estas partes del cuerpo. Bien, bien buenas, Tofé. Una, una cosa ahí más, ahí chiquilines, para tener en cuenta, aunque se hayan hecho los tres avisos con la penalización, la, la, el, el ejercicio hay que terminarlo. ¿sí? Si no, cuenta como, como que se hubieran salteado la, el ejercicio. ¿sí? Un ejemplo, si van 20 segundos y ya tuvieron las, los tres avisos con la penalización, tienen que terminarlo. ¿no? Perfecto, Diego, muchas gracias. sí Eso, si, si a mí me hacen un aviso, me penalizan lo que fuere, yo continúo con la prueba, ¿sí? no, no, no paren en ningún momento, no, no dejen una estación eh, por la mitad. Continúo y después de terminar la prueba, bueno, se verá qué penalización tuve, Ah, no, pero eso no, no, lo que decía Diego. A ver, me quedé? En caso de que algún juego toque el agua, esta ya la leí. Tres errores. Tres errores en los números es eliminatorio. No, en los números eh, tú vas a mirar la secuencia, vas a decir el número que falta. Un número solo vas a decir. Si te equivocaste en el número es una penalización. No no, no no, se te va a informar en el momento si, si, te, si te equivocaste o no te equivocaste. Tú decís el número y pasás a la siguiente estación. Si el número está bien, fenómeno. Si el número está mal, es una penalización. Eh, que creo que es de 20 segundos la penalización. Ahora no recuerdo bien, pero están, están las bases. Eh, sigo. Martín. Los giros tienen que realizarse en secuencia consecutiva. Eh, los giros son en, en el orden hacia adelante, eh, transversal y hacia atrás, ese es el orden, pero puedo realizar uno, nadar un poco más, realizar otro, nadar otro poco más, puedo hacer los tres de una, puedo nadar y cuando esté llegando al borde hacer los tres, eso es libre. Adrián, consulta en el inmenso de zona D, cuántos metros inmensos son sin romper la superficie. Bueno, eh, te dan en cuenta que mirando el dibujito tenemos acá le, la zona de, la zona A y B eh, comprende eh, dos andaribels ¿sí? o sea que me quedan cuatro del, del otro lado de la zona B o sea del andaribel 2 yo voy a pasar al andaribel 3 ¿Sí? Donde dice ahí, en, en el dibujo dice, nado inmerso zona D. O sea que va a ser desde el 3 hasta la pared, y voy a salir en el 4. ¿Sí? entendió? A ver si... Bueno, espero que ya, ya se haya entendido eso. Si no, eh, voy a preguntar. Salgo, el inmerso salgo del, del andaribel 3, voy hasta la pared y la, la zona de batidoras en el 4, el andaribel 4. Lucho, buen día. ¿El traslado del sorteo se realiza en diagonal? Sí, se realiza en diagonal. O sea, no, no, no es que haya un camino trazado, ¿sí? pero si, si voy nadando pegado a la pared quizás me queda un poco incómodo para realizar eh, la técnica de over sobre todo la patada perdón sí, Nacho vale. Dale. En, en dirección al cubo 3 habíamos hablado mantener esa dirección <risa> tanto en el traslado como para finalizar el, la prueba hacer los giros y tocar la pared perfecto sobre todo por eso, para, para, para que puedan nadar cómodos, alejados de la pared y eh, realizar una buena técnica y que se pueda ver de la mejor forma. Valentina, buen día, ¿qué patada hay que hacer en el inmerso? En el inmerso, eh, creo que, ah, ahora me dejaste con la duda, me parece que no está especificado. Eh, no sé o sea, por lo general se hace patada a pecho, pero ahí va. Pero el inmerso que te lleva hacia la zona D, donde está uh -huh. la flotación vertical, tiene que comenzar con un golpe de cadera, y ahí ir por abajo el agua sin romper la superficie, tocar la pared lateral y dar la vuelta, todo libre. Lo único que dice es que no se, toca, que no se puede romper la superficie. Ya que se hablaba del golpe de cadera recién, este, ¿cuál es la correcta, porque yo tengo una idea, sé cómo hacerlo, pero ¿cuál es la correcta ejecución para ustedes, o sea, así de norma, del golpe de cadera hecho? Bien, o, no sí. pena, como para que no se penalice, digo. Bien. Eh, golpe de cadera, cuando yo estoy en, en una posición horizontal, en el agua, eh, yo llevo, eh, con, con una, me, me ayudo con una mano, ¿no? tomo aire, me ayudo con una mano, y voy, digamos, hacia el fondo, con esa mano y, y la cabeza, eh, me, y me ayudo, la, la cadera va a subir, ¿sí? Es, a eso se, se le llama golpe de cadera. Cuando yo voy con la cabeza hacia el fondo, la cadera sube, ¿sí? Y con una mano adelante de la cabeza, siempre. ¿Se perdió, Bautista? Sí, sí, espera para sacarme la duda. No. Perfecto. Bien, sigo. Eh, bueno, está Valentina, espero que haya quedado claro eso de la patada, eh, del inmerso, de libre. Agustín, una consulta a la hora de realizar la prueba de ingreso, ¿puede ser grabada? Nacho, si querés le contesto ahí. así. Bueno, dale. Eh, las piscinas, el, la, en las piscinas no se puede grabar, ¿sí? es un, una disposición municipal. ¿tá? En ninguna piscina se puede grabar. ¿tá? Para evitar, además para evitar inconvenientes no es, eh, no, no es ético y no, no está permitido grabar en las, en las pruebas. ¿tá? Porque pueden aparecer... Eh, diferencias entre, entre, entre la tomada de tiempos y los criterios, los criterios del tribunal. Eh, así que no, no, es, no es posible grabar. Además, una cosa a tener en cuenta, que tal, lo, lo voy a mencionar ahí al final, pero eh, va a estar reducido el ingreso ¿no? a, las, a las pruebas. ¿no? Eso es, es toda una logística que vamos a tener que elaborar las semanas previas a las pruebas. Eh, pero no va a, ser un, no, no va a pasar que, que puedan ingresar todos a la vez a, la, a las tribunas y después empezar las pruebas, sino que va a haber un ingreso escalonado, eh, reducido, eh, y bueno, y eso es una de las cosas a cuidar. Perfecto, Diego. Muchas gracias a por la declaración. Eh... Nada, una cosita es importante, digo, o me parece importante a mí, eh, que se sientan cómodos al momento de realizar la prueba, ¿sí? nosotros estamos a libre disposición para lo que quieran, este nada, eso, se sientan cómodos de, de plantear lo que quieran, de conversar lo que quieran, eh, no, no, no es la idea que, que el clima de, de una prueba sea un clima de, de tensión y de, y de que quiero grabar porque si me hacen tal cosa o me hacen tal otra, nada en ese sentido eh, la idea no es ir por ahí, y, sí, sino por, por el lado de, de, de tener buena llegada con ustedes, buena conversación, que puedan plantear lo que quieran y que puedan conversar de, de, de lo que sea. ¿Sí? Eh, poquito para abajo, por lo que dice el dibujo, van a ser un poco más de 10 metros. Supongo sí, que hablar del inmerso. Sí, creo que sí. Aquí, en las pruebas de piscina se puede hacer uso de lentes de agua. Aclaran las habilidades que no se permite, pero hay alguna excepción. Eh, no, no hay no hay excepciones. La habilidad es, es sin lentes. Eh, no sé ¿cuál, qué, cuál sería tu caso, Vicky, eh, pero lo puedes plantear. Pero, en eh, principio, no. sin lentes, el circuito de habilidades. Buenas, recién entre los andaribes entre zona A y B, ¿pueden repetir cómo hacerlo técnicamente? Muchas gracias. Entre zona A y B, voy, voy nadando, el primer eh, andaribé lo paso por arriba, el segundo por abajo, y así sucesivamente de forma de forma alternada hasta llegar a la zona B. Importante no tocar los niveles cuando pasas por abajo. Guillermo, sí, pero no puedes grabar, sí, pero no sí, pero no puedes grabar, no tenemos respaldo contra algún error cometido por parte del tribunal. Sería nuestra palabra contra la con la del tribunal el Udelar y sabemos a quién le van a dar la razón. Eh, este, bueno, Nacho, ahí, capaz que, Guillermo, si tenés alguna propuesta para hacerla, hazla a ISEF, o a elía de, de, del Cure de Rocha, me parece que no, no viene el caso. No es el ámbito capaz para, para plantear ese, esa inquietud. Ahí va. Bien, sí, nada, en principio es como, como comentó Diego, la disposición es esa, eh, no se puede firmar. Vicky, oh, muchas gracias, en mi caso uso lentes de contacto. Bien. Este, bueno, parece que, que no hay ninguna otra duda acerca del circuito. Eh, no sé si, hay, si alguno... Quiere escribir, eh, conectar el audio y decir algo, sientanse sensibles, eh, expresarse como quieran. Valentina, ¿qué tan lejos van a estar los números? Si tengo miopía, ¿hay alguna diferencia de distancia? Los números están cerca. Los números están cerca. Están en el borde de la piscina. Eh, no, no, no, es, no es la cuestión el, la distancia, digamos. De, de, de lejos o cerca, sino... que, que Salir del la apnea y, y, y, y ver que la persona sabe dónde está. Eh, básicamente va por ahí el tema de los números. Eh, muy buenas. Tengo una consultita. Ahora que se tocó el tema de los lentes. El segundo día, ah. ta, ya dijeron que iban sin lentes. Ahora, en los 4.50, si se te salen los lentes, se te mueven, te entra agua... ¿Cuál es el correcto procedimiento? ¿Sacártelos, tirarlos para afuera rápido, bajártelo el cuello y seguir? ¿Qué se hace? Bien, está buena la pregunta. Eh, ahí, libre, a de cada uno. Si querés Bien. te los sacás, si querés te los acomodás. importante que no, no, no, no, no puedo parar. y si voy nadando, ves? estoy en la mitad de la piscina y, y paro, y me, me agarro de las y ves, me acomodo a los dientes. Eso no lo puedo hacer. Después si me los bajo, si me los pongo hacia el cuello, si me los saco y después los, los agarro cuando termine la prueba, lo que sea, eso es la comodidad de cada uno. Bien, bien, excelente. Disculpa que volvía a no, no, los 4.50. por favor, por favor. Vamos por arriba. Eh, permiso. Sí. Eh, justo hablando de eso. No puede parar en ningún momento para acomodarse los lentes. Tiene que seguir, o sea, acomodarse como pueda, pero seguir nadando en el estilo que esté Sí, sí, sí, así es, Eva. No se puede parar. Eh, no, me puedo, no, no me puedo detener. Voy nadando, no me puedo detener. ¿Sí? Yo veo ahí, cada uno resuelve como puede, cómo hace, eh, si me entró agua en los lentes, si no, nada. Eh, Pueden probar los lentes, cómo se sienten, cómodos si saben que los lentes les andan más o menos, cámbienlos o no los usen, nada. Eso es a criterio de cada uno. Eh, sigo acá con Guillermo. Solo digo, ustedes como centro no tendrían más de tener grabaciones para justificar su decisión de penalización y nosotros para corroborar la penalización. El año pasado... El año pasado o sea, se preguntó en la charla y se permitía. Raro, este año no se permita. Bien, eh, no recuerdo el año pasado si, si dijimos que se permitía o no se permitía. La verdad, puede ser que hayamos dicho que se permitía. Eh, Nada, no, creo que ya contestaron ahí Diego y Federico eh, con respecto a ese tema. Eh, esto se habló, ah, se habló el tema, de ¿te verdad, Nacho, en la reunión con la gente de Montevideo, por, por justamente como nos habían consultado. Eh, y bueno, y, y la experiencia de Montevideo ahí, este, como que no fue positiva, no sabíamos de, de esta norma de, de la intendencia. este, Y bueno. Estamos en, en, en una órbita municipal y, y tenemos que, que restringirnos a, a, a esas normas, ¿no? Desde la prueba hasta lo que va a ser el curso. Ya con el precurso este, estuvimos utilizando el, el polideportivo y tal. Y nos teníamos que adaptar a esas normas. Y bueno, este, No podemos hacer mucho más que eso. perfecto pero me parece oportuno todas estas inquietudes este, trabajarlas en otro ámbito buenazo bueno sí nada eso Guillermo eh, lo que decía no nosotros estamos con lo mejor y esperamos que más allá de, de la instancia de prueba sea sea eh, una instancia agradable eh, y bueno, nada, estamos a disposición para, para lo que sea por, siempre con la mejor intención. Este, nada, eso. Después de hablar un poco más alto, profesor, porque donde estoy está lloviendo. Bueno, hablamos un poquito más alto, sí. Constanza, cientos si años se podía y es un respaldo para los que damos la prueba, porque puede, porque puede haber errores. Bueno, estaba. Eh, Tema prueba, tema circuito, tema habilidades, zona, eh, batidora, inmerso, giros, lo que sea. Consultas, eh, dudas, lo que quieran. Si no, pasamos a la tercera prueba, que es. Tercera prueba a vos. Eh, muchas gracias. Una consulta. Dale, Romina. ¿Te pueden ir avisando el tiempo del circuito? Eh, no, yo creo que, que es difícil. Eh, no, no, no, no contribuye mucho a, a, a que vayan avisando el tiempo. no Por lo general no, no se hace. El tiempo se... Es eh, cuando, cuando termina la pared y toco la pared. El tiempo da bien en el circuito. El tiempo da para hacerlo. bien. Este. Ah, eso. El inmerso sería del cubo 4 al cubo 3 cuando pegas la vuelta. Cuando pegás la vuelta sería desde la pared, que creo que es el cubo 6, hasta el cubo 4. Hola, buenos días. ¿Qué trabajos o ejercicios consideran de su experiencia ya que se aplazan las pruebas para hacer la batidora además con un guión? Cuando puedan contestar, agradezco. Sé que no como bien el caso, pero como estamos en el mar configura bastante el entreno, hemos ido a la laguna, pero siempre las sugerencias sí, también. Bueno, eh, no sé, capaz que seguimos con el tema de las pruebas y así sí. sí. sí, con el tema de las pruebas, que es lo que nos convoca en el grupo lo de whatsapp, Dale, buenísimo. Andrés, perdón, la batidora es con los codos arriba, ¿no? Sí Andrés, con los codos arriba, no, no puedo hundir los codos adentro del agua. Bien, tercer prueba, aguas abiertas. Las características de estas pruebas están sujetas a modificaciones, a ver, para que otra pregunta, en el caso de que en la segunda prueba queden 42 y sobren lugares, la tercera prueba se daría igual. sí, Martín, la tercera prueba se hace igual. Y la tercera prueba es este, en aguas abiertas. Bueno, pueden haber modificaciones dependiendo de las condiciones meteorológicas. y nada, Cambio de fecha, de lugar, eso, se verá en el momento. Este... Bueno, consiste en una corrida en tierra, eh, después una nadada, y se termina con una corrida. Eh, no se toma el tiempo, sino que se evalúa la ejecución de la prueba en su totalidad. El objetivo es completar el, el circuito que, que se va a plantear. Y importante, no se permite eh, ningún tipo de material. Sí, ni patas de rana, ni lentes, ni manopla, ni, ni pool, eh, nada. Dependiendo de, de las condiciones, se permite eh, traje, eh, el traje de freno o licra y se pueden dar de gorra también. La corrida no es menor a 300 metros, se entra en una zona señalizada por banderines, el nado es libre de nada, pasando la rompiente de forma paralela a la costa. Eh, la zona de nado va a estar señalizada con boyas que son 300 metros aproximadamente. ¿Sí? Entonces corro, una distancia no menos de 300 metros, entro en una zona señalizada por banderines, paso la rompiente de nado de forma paralela a la costa, salgo del agua y termino con una corrida. Bien, esas son las generalidades de la tercera prueba, aguas abiertas. Si alguno tiene eh, alguna duda sobre esta prueba, es el momento. En caso de que se supere el cupo, pasando a la tercera prueba, ¿se rankea o sorteo? se hace sorteo, ya no se rankea más. Andrés. Gracias. Se sortea con el video ahí. Si tengo títulos, puedo usar tapones de oído para las tres pruebas. Eh, sí, supongo que sí. Eh, deberías presentar eh, algún certificado médico. Mateo, ¿para cuándo está previsto el inicio del curso? Teniendo en cuenta que se había dicho el de mayo, pero como se habla de oficina y se el tema de las pruebas, saber saberlo del semestre, en qué circunstancias es el sorteo en el caso de exceder los 45. Bueno, Mateo, eh, nada, habrá que estar atento a la página del cubre y a las nuevas exposiciones que se vayan tomando por parte del gobierno y, y nada eso la verdad que no no hay fecha prevista para que inicie el curso en este momento había una fecha prevista pero lógicamente se, se, se suspendió digamos se va a extender un poco este nada eso. con el tema del cupo que veo que hay algunas dudas si se pasa a los 45, se hace un sorteo. La gente que queda fuera de ese sorteo, si de repente en Montevideo, que es la otra sede donde se va a realizar el curso, hay menos de 45 para realizar el curso, eh, se, se puede optar por, por realizarlo en esa sede. Se puede usar gorra para la tercera prueba. Si sí. no hacia o sea, la rompiente es derecho, no o sea, hacia dentro del mar y después, si sin nada es de forma paralela a la orilla, exactamente. Y es, los que pasamos la prueba de los 4.50 del año pasado también nos exponemos a un sorteo y una posibilidad de no ingresar. Así es. Sí. Eh, la idea es tomar los 4.50 eh, a la gente que no lo salvó el año pasado, la gente, o, o gente nueva que se vaya a notar, y, y luego con esa lista de los que sí la salvaron el año pasado y los que la salven este año, comenzar el circuito y después la prueba de, de aguas abiertas. ¿La fecha de las clases modificaron? ¿Cuándo serían en este momento? Bueno, Andrés, no está del todo claro cuándo serán en este momento, porque nada, dependemos un poco de, de las decisiones que se tomen por parte del gobierno y que posteriormente se tomen por, por parte de, de ISEF. Así que las pruebas eh, todavía no se sabe qué fecha serán. Hay que estar atento a la página del, del Cure. No sé si vas a decir algo ahí, Diego. No, no, eh, más que nada, eh, como que ter terminar de... Había unas preguntas en relación a, a cómo se llama, a la, la tercera prueba y alguna de las otras pruebas. Terminar con eso, como bueno, ta, terminamos la, la, el tema de las pruebas, no sé si hay alguna duda más. Y después empezamos a responder esas otras cosas, así, no, así podemos como darle un cierre, no sé. No, bien, no por bien, no bien, contestar, está buenísimo Ahí Nacho, pero para ordenar viste la, Porque si no quedamos como sí, la misma viste Entonces lo, lo mejor es ahí Si hay alguna otra pregunta de las pruebas eh, eh, están, como, están a tiempo el, el, Repito una cosa que dije al principio Me parece mejor que abran el micrófono Para preguntar sí eh, Porque por el chat se pierde un poco Y empiezan a preguntar lo mismo eh, y bueno, y después sacamos dudas en relación a lo administrativo ahí, como dijo el Feli al principio. Buenas. Sí, adelante. Eh, quería consultar, en la tercera prueba se puede usar, qué? O, por ejemplo, gorra o, eh, de natación o, o traje, o, no, o qué se puede usar en la tercera prueba? Bien, en la tercera prueba se puede usar gorra de natación. Eh, traje de, o licra dependiendo de las condiciones eh, que haya el, el día de la prueba ¿sí? eh, no sabemos todavía las fechas entonces nada puede ser que esté muy frío o puede ser que no nada. lentes no se puede usar no se puede usar pata de rana no se puede usar manopla no se puede usar pul eh, nada de eso si sí se va bueno, dale, era eso nomás, gracias. Impecable, digamos, arriba. Bueno, eh, hay un par de preguntas acá, pero creo que ya respondí también. ¿La eh, tercera disculpa. Pregunta, No, sí. Eh, otra consulta. Hay una corrida fuera del agua, ¿no? Eh, cuando inicia la prueba. Sí, así es, hay una corrida. Corro, nado, corro. Ese sería el orden. Y, o sea, ¿es necesario hacerlo a un buen ritmo o, o cómo uno puede regularse a sí mismo? Sí, si sí, uno se regula a sí mismo, eh, nada, sí, la prueba es a, a, a ritmo, ¿no? no puedo ir caminando, no puedo ir a un trotecito, no tengo por qué salir quemando, ¿sí? pero es a ritmo, la prueba es a, a ritmo. Y adentro del agua, ¿cuántos metros serían que se tiene que nadar? Eh, no, señalizado con boyas, 300 metros aproximadamente. Eh, ¿Y solo en el estilo crawl, nomás, no? ¿O se es puede libre. usar algún otro estilo? Sí, es Ah, está. Vale, vale, gracias. Bueno, eh, veo preguntas en el chat, pero me de la prueba. Tercer prueba, aguas abiertas, estamos en eso ahora. Dudas sobre la tercera prueba. Solo son, Ay, sí, Dale. Solo son 300 metros aproximadamente. Sí, eso viste que puede ser modificado según las características de, del mar o del tiempo, condiciones meteorológicas. Pero este, la base lo, lo que indicas es ese metraje. Bien. Eh, ¿A qué se refiere con de la ejecución? Disculpa, ¿va a haber algún profe o algo acompañando a los que van adentro del agua para por algún inconveniente o algo? Eh, sí, seguramente sí, sí, claro que sí. Eh, sí, va a haber, eh, lógicamente hay una cuestión de seguridad que, que va a estar presente. ¿A qué se refiere cuando que se evalúa la ejecución? ¿Qué técnicas serían las correctas? Eh, la ejecución sería eh, cumplir con, con la prueba eh, Correr por donde tengo que correr, entrar al agua por donde tengo que entrar, nadar por donde tengo que nadar, pasar la rompiente, nadar atrás de la rompiente, nadar paralelo a la costa, eh, no irme para adentro, no perderme de las boyas, todo ese tipo de cuestiones técnicas son las que se evalúan. Bien, ¿más dudas sobre esta prueba? ¿O queda por ahí? ¿Dudas en el chat? ¿Dudas con el micrófono? me parece que no entonces cerramos con el tema con el tema pruebas y pasamos entonces a alguna duda que tengan eh, de tipo general así cerramos entonces esta charla bueno el que quiera dudas comentarios ahí eh, del aspecto que, que tengan dudas Nacho, yo me quedé con, con las consultas sobre la grabación, ahí revisando un poco la, las bases y eso. Este, como que el ISEF prevé el mecanismo de apelación y lo, y lo pone en, la, en las bases. Digo, si, si no sienten seguridad o 100% de confianza, como que está, está previsto ahí en la base que, se, que tienen 24 horas para realizar una, apelar este, ese es el mecanismo que que, que prevé el ISEF eh, nosotros como docentes eh, tratamos de establecer algunos criterios nos parecía que capaz que podía estar bueno que ustedes graben pero ta, si estamos dentro de una órbita municipal y no se puede grabar adentro y los compañeros de Montevideo, este, ta, nos dijeron que, que no había sido positiva la experiencia que tuvieron en base a eso. Eh, ta, la que queda es si tienen a, al, alguna apreciación o algo más para, para comunicar, que lo hagan directo con, con ISEF, me parece. Me quedé ahí como tratando de armar esa idea con un poco más de de contenido. No sé qué les parece, Diego, Nacho, pero ta, me, me, me, me hizo un poco de ruido ahí to, toda esta, esta situación. Bien, Nacho. Eh, Fede, es un poco, un poco así. Eh, esta, son, son tribunales que están compuestos por bueno, por tres docentes, más los más compañeros, guardavidas voluntarios, que ayudan con el tomado del, del, del tiempo. O sea, no se toma un reloj, se toman a varios relojes, como para tener eh, para tener ideas. Son, o sea, están los tres profes arriba de, de, de, de las decisiones de, de penalizar o no. O sea que. Eh, y bueno, y, y la, la, una cosa a tener en cuenta es que. No se va con la intención de eliminar, sino, o sea, está de, de, de, de llevar las bases. Ahí ven que los profes hicieron criterios a más de aviso sobre, sobre las penalizaciones. O sea que está, eh, como que hay eh, varias, ahí decían, no me, no me sale la palabra ahora, pero eh, como está. Eh, eh, varios, varios puntos antes de, de, de, de penalizar o eliminar. Eh, como para dar, dar un poco de tranquilidad. ¿sí? Los profes o los que estén en el, en el tribunal no van a ir con, eh, con, la, con la intención de, li, de eliminar por eliminar. ¿tá? Se crean los, las bases y se crean las, los criterios para dar, la, para dar seguridad y para tener un respaldo. ¿sí? El año pasado también acompañaron a las pruebas eh, compañeros y compañeras del orden estudiantil ¿tá? que lo que podemos hacer es reiterar ese pedido y repetir ese pedido como para también tener otras, otro tipo de seguridad ¿sí? no, van a estar, no, no pueden ser parte del tribunal ¿tá? pero sí pueden acompañar a las pruebas para tener también un respaldo ahí, ahí dice Guillermo Dice, la apelación es 24 horas después realizada la prueba. En ese caso resulta, el resultado debe ser dado en el momento. Normalmente después de 4.50 se publica un listado con los habitados para el circuito y eso demora más de 24 horas. Eh, seguramente el circuito no lleve más de un día. Los 4.50 también. Eh, es la información que te puedo dar, Guillermo. Pero eso, si, si, si querés trabajarlo a fondo, eh, me parece que es con, con ISEF. Y no sé, nosotros te podemos dar esta información, no tenemos más. Buenas. Eh, mi intervención es más bien a, a modo de, de sugerencia y una preocupación que sé que estamos teniendo varios y varias. Eh, que bueno, ahora hablaron de aproximadamente una semana entre el tiempo de abiertas las piscinas y realizadas las pruebas y real, realmente ta, queríamos saber si existies, existiese la posibilidad de plantear de que se deje un tiempo más, porque realmente quienes estamos hoy día, llegamos al tiempo, pero estamos justos, por ejemplo, 8-10, 8-5, realmente 20 días sin entrenamiento, sin piscina, por más que podamos ir a la playa, que claramente no es lo mismo, eh, la verdad que, que mata <ríe> en los 4.50, Para que de repente en una semana es imposible recuperar eh, lo que teníamos hoy día. Bien. Bueno, con la pregunta de Luna cerramos tema pruebas ¿sí? eh, eh, cerramos dudas sobre el tema de las pruebas ¿sí? sobre apreciaciones sobre los criterios o algún aspecto, aspecto específico ¿tá? antes de responder la luna si hay algo aprovechen hacerlo si no ya cerramos eso y seguimos con lo otro ¿tá? bien ¿tá? Eh, Ariana lo mismo, ¿ta? Ahora abrimos el micrófono y preguntamos tranquilamente, ¿sí? Eh, bueno, yo les dije al principio del, de, de la charla, ¿sí? Que lo que se había propuesto es un periodo, un periodo ventana, ¿tá? O un periodo de dos semanas para el, para el tomado de las pruebas, y, en, y con eso le, eh, tenemos varios aspectos ahí, ¿ta? ¿Por qué es ese periodo? Justamente porque se tiene en cuenta que las pruebas van a ser, a o sea, que, que vamos a tener abierto, ¿sí? O es lo que se supone, o la esperanza que tenemos, es que el polideportivo va a estar abierto a partir de la semana esa del 12 de abril, ¿sí? Eh, y a partir de ahí tenemos esa semana, ¿ta? Y si es necesario, una semana más, ¿ta? Por lo menos, ¿ta? Para, eh, para poder eh, hacer uso de la piscina antes de comenzar las pruebas, ¿tá? Hay una cosa... Que tenemos que tener en cuenta que es abril, ¿tá? y si seguimos corriendo la prueba, nos vamos acercando a mayo. ¿tá? ¿Por qué les digo, les digo esto? Por el tema de la temperatura del mar. ¿sí? Eh, Nosotros tenemos cierto margen para llevar para, para correr hacia, hacia, hacia adelante ¿sí? el, el semestre, ¿tá? porque el, el, el curso tiene los semestres más cortos que la licenciatura y la tecnicatura. ¿Tá? Entonces nosotros pusimos 3 de mayo como comienzo, porque es el, es el momento del comienzo de todos los cursos, y en sí hay algunas unidades curriculares que las van a poder cursar con la licenciatura, ¿tá? o con la tecnicatura, ¿tá? entonces ah, ah, eh, tenemos, un, tenemos un tiempo que podemos decir, bueno, damos un, tiemp damos un tiempito para, eh, para poder comenzar el curso, el semestre no se nos va a trazar mucho más de lo que se nos va a trazar, ¿tá? pero tenemos que tener en cuenta lo otro. ¿Tá? que si nosotros corremos mucho más para adelante la prueba de ingreso, ¿tá? nos vamos acercando a los meses donde el agua está más fría. ¿tá? Y capaz que alguno o alguna tiene la posibilidad de tener un buen traje para dar las pruebas, ¿tá? pero capaz que hay otros y otras que no lo tienen. ¿tá? Entonces, sí ¿tá? yo creo que dentro de, esa, de ese periodo que nosotros, que nosotros proponemos, me parece lo más lógico eh, poder pensar en una o dos semanas previas a las pruebas, pero como criterio, eso se, se, se, se, se verá al momento de que tengamos más, eh, más información en relación a la habilitación de las piscinas, eh, se puede intentar correr alguna, una semana más por lo menos, ¿tá? pero tá, es importante lo otro también, ¿no? tener en cuenta eso. El año pasado fue uno de, la, de los temas que se habló bastante en relación a que en un momento se iba a alargar el curso, no sé, no estábamos en la, en la duda de si largarlo o no. Eh, y una de las cosas que se decía era eso, ¿no? el tema de la temperatura del agua. No eh, si, hola, disculpa. Sí, sí. Eh, quería preguntar también, o sea, o sugerir una. Si se puede hacer, por ejemplo, enviar alguna carta o algo a usted para que no, o, sea, o para, el, para la intendencia, para que se pueda habilitar la piscina, aunque sea solo para los de, lo del precurso, porque no es lo mismo entrenar en el mar que lo que entrenar en la piscina y afinar pequeños detalles que, que te suman. Sin embargo, Está bien el tema de que no, que no puedan correr más por el tema que va a estar muy fría el agua para dar la, la tercera prueba. Pero igual, si nosotros no, no afinamos esos tiempos y no, no corregimos errores, podemos perder la prueba y quedar afuera. Bien, y nos sí. pueden dar, por ejemplo, alguna semana, dos semanas para entrenar antes de, de dar la prueba. Aunque sí. sea solo a nosotros los del precursor, tomando medidas, de, medidas para, por el covid Sí. Sebastián, ¿no? ¿Habló? Sebastián. Sí, sí. Ahí va, bien de bien. Bueno, hay eh, como a de información pa para contarles, hay un grupo que viene trabajando desde el año pasado con el tema del curso. ¿tá? En ese grupo ¿tá? están representadas las dos coordinaciones, ¿sí? Montevideo Maldonado, Montevideo Cure, perdón, están representados los profes del curso, ¿tá? está yendo Federico y Nacho por, por el curso del CURE, y están yendo los profes de Montevideo, están representadas las brigadas de Montevideo y Rocha, y está representada la Mesa Nacional de está O sea, todo la, todo, la, la mayoría de la información que se ha, se ha hecho o las resoluciones que se han tomado en relación al curso, ¿tá? tienen una discusión ¿tá? previa o en base a propuestas en ese grupo. ¿tá? Una de las cosas, ¿sí? Que salió el otro día. ¿tá? Nosotros tuvimos la reunión eh, la semana pasada, no, no sé si, eh, o esta semana, esta semana fue, yo estoy perdido con los días, pero bueno. Eh, tuvimos ayer, ayer tuvimos la reunión, ahí va, tuvimos reunión del grupo, eh, y una de las cosas que se habló es, es esto, justamente esto, Sebastián. ¿tá? Se va a hacer una solicitud ¿tá? a la secretaría, porque no depende de la intendencia, la habilitación o no de las piscinas. Una cosa es que la Intendencia tenía la piscina cerrada por un tema de eh, mantenimiento. ¿tá? Supuestamente para el 5 de abril, ellos estarían en, en, en pos con posibilidad de abrir la piscina. ¿tá? Ahora, no depende de ellos la apertura en este momento, sino que de Secretaría y de Presidencia. ¿tá? Entonces, se está trabajando a nivel de ISEF con la Secretaría ¿tá? y se va a intentar hacer una solicitud de excepcionalidad para las actividades educativas. ¿tá? Este año, en Rocha particularmente, tenemos curso de guardavidas y tecnicatura en, habilidades, en actividades acuáticas. ¿tá? Entonces, vamos a usar la piscina. ¿sí? Eh, y bueno, y, tenemos, o sea, y queremos ir, por cierto, a respaldo. ¿tá? Eso se, o sea, por parte de ISEF y de CUBRE se está intentando. ¿tá? Ahora va a la receptividad que tengamos por parte de la Secretaría. ¿tá? Ah, eh, Como es, el tema, por ejemplo, a cada rato están sosteniendo las piscinas, están mandando cerrar todos los clubes y eso. Y digamos que estamos, ya inició el curso y que mandan cerrar todas las piscinas, eh, los clubes y eso. ¿Nosotros vamos a seguir o tenemos que, que parar también? más o menos? Y bueno, yo eso, eso no te lo podemos responder hoy en día porque no vamos a, no, no vamos a saber si, cómo va a evolucionar la pandemia, qué resoluciones va a, va a tomar presidencia y la secretaría. La, te, te digo lo mismo que te dije, que dije al principio. La intención es que el curso que salga y se sostenga. ¿tá? Lamentablemente, no depende de nosotros, ¿tá? si no, ya estaríamos en la piscina. Vale, perfecto. Buenas, tengo una consultita, no sé si se puede todavía. Dale. Eh, bien, era sobre los que tiramos la prueba del año pasado, si directamente para el circuito nos tenemos que anotar o para el día vamos o cómo. Bien. Sí, Había una confirmación, tendrían que hacer una confirmación del cupo, ¿sí? que eso fue una comunicación desde la vedelía de Rocha. Y yo tengo entendido que hasta se comunicaron con los, con, con los aspirantes que habían dado la prueba el año pasado. ¿tá? lo único que pedían era confirmar el cupo, ¿tá? confirmando el cupo, ¿tá? los profes tienen la lista de los, que de los que dieron prueba el año pasado y los que aprobaron esos 450 metros. Está eh, bien, porque en realidad, no sé, conmigo creo que no se comunicaron y supongo que hay que mandar un mail a Bedelías, se puede sí. mandar todavía. Sí, hay que mandar un mail, ¿tá? o sea, confirmar, diciendo la solicitud de confirmar, el, el, confirmar la inscripción ¿tá? y les pedían una fotocopia de la cédula ¿tá? como para confirmar que eran ustedes ok perfecto gracias vale bien bueno Yo tengo algunas consultas sí nicolás no Sí, la primera que sí, la primera que la escribí ahí en el chat y quería saber más que nada en el caso que se den las pruebas, se pruebe el curso, se largue todo, eh, si los horarios de las materias teóricas tienen una continuidad con las obras prácticas. Es decir, si el curso sea en un bloque en la tarde, en la noche o si hay cosas en la mañana, en la tarde y en la noche. Bien. Porque por lo que dijiste, una materia se pueden cursar con la licenciatura, sino que eso va a ser por Zoom. Ahí va. Bueno, esa, o sea,. El... Hay una cosa que tenemos que tener en, en cuenta, ¿tá? que ustedes, la única materia, las únicas materias prácticas que van a tener son en el primer semestre, técnicas y, técnicas hay, bueno, la materia de piscina, que no me, no me acuerdo el nombre, y en el segundo semestre la materia de playa. Todas las demás unidades curriculares ¿tá? van a ser virtuales, ¿tá? a excepción de alguna eh, particularidad, de alguna, de alguna visita. ¿sí? Por ejemplo, el, el profe de meteorología. ¿Tá? Ya estuvo acercando a la, a la coordinación y a la comisión de carrera propuestas para hacer visitas a, a, a centros eh, meteorológicos, a estaciones meteorológicas. ¿tá? Pero eso es casos particulares. En sí, las materias que son teóricas van a ir por Zoom. ¿tá? Hay unidades curriculares que se adaptan un poco a la, a la, a, bueno, al horario del curso y hay otras unidades curriculares eh, que tienen opciones de inscripción. ¿tá? Las que pueden cursar con la licenciatura o la tecnicatura ¿tá? tienen varias opciones de, de, de inscripción. Ah, perfecto. Eh, tengo otra consulta más respecto a lo que dijiste sobre la temperatura del agua. Sí. Eh, como nadie sabe cómo va a avanzar esto, por el momento las pruebas serían mínimo 2 de mayo, porque si entre el 19 y el 30 se largan las noticias, es probable que por lo menos sean el 2 de mayo. Como nadie sabe cómo va a terminar esto, no se sabe si se puede postergar o no. Yo lo que quiero saber, porque creo que el año pasado tuvo la posibilidad de que el curso empiece en semestre de pasado. O sea que el primer semestre eh, se empiece en lo que sería el segundo semestre académico. Ahí va. Teniendo en cuenta la temperatura del agua, si está frío, está helado ya, quiero saber si está la posibilidad o no de que se largue así de esa manera. Nicolás, la primera intención es que el curso salga sí. primer semestre impar, primera mitad del año, semestre par, segunda sí. mitad del año. ¿tá? Esa es la intención sí. que hay. ¿tá? El año pasado fue una opción a hacer, porque cuando se empezó a habilitar todo, a fin de año. Sí. Eh, pero ahora sí. la intención es que salga ahora. Y las pruebas, yo les dije, ese periodo ventana o ese periodo... ¿no? Eh, que pensamos que podrían ser las pruebas Entre el 19 de abril y el 30 de abril Ah, bien, yo pensé que entre esa fecha Se no, confirmaban recién no. ah, en, perfecto. en esa fecha, sí La intención es que las pruebas sean En, en, en ese periodo ¿tá? Lo que preguntaba hoy Luna ¿tá? Podemos pensar en tomar las pruebas La última semana y dejar las dos primeras La, la semana del 12 y la semana del 19 Para la utilización de la piscina eh, Se puede ver también de de intentar correr un poco más, pero en sí la propuesta que fue directiva es esa, no un periodo del 19 al 30 de abril eh, por los criterios que yo les mencionaba hoy para el tomado de las pruebas. ¿tá? Ahí depende de todo esto que decíamos, ¿no? las consideraciones de la presidencia, la evolución de la, pan de la situación sanitaria, uh -huh. etc. Ahora, hasta después de turismo, ¿Sí? No vamos a tener información eh, en relación a la, a la habilitación o no de las piscinas. ¿tá? Lo que sabemos es que el cure es que el polideportivo de Rocha tiene posibilidad de abrir las, las, la, las piscinas el 5, ¿tá? pero desde Presidencia se pidió que hasta que esa semana tampoco estén habilitadas las, las instalaciones deportivas. ¿tá? Entonces, con esa información es la que nosotros nos vamos a ir manejando para ir dándole la información a ustedes. ¿tá? Seguramente, en esa primera semana, ¿Está? De, de, de abril se defina cuándo va a ser la prueba, cómo va a ser la prueba, etc. ¿No? Bien, perfecto. Tengo la última consulta que en realidad no tiene nada que ver con este año. Eh, tiene que ver con la rotación de la sede. Quiero saber si en el este quedó definitivamente establecida en Rocha o en, el, en algún momento eso sigue rotando. Eh, eh, perdón, que me estoy corriendo un poquito. No, la, la idea es que es que el curso ¿sí? y futura tecnicatura de guardavida se sostenga en se sostenga en Roche no, no va a haber rotación Perfecto Buenas de nuevo Sebastián para hacer o, otras consultas Sí eh, por ejemplo, yo estoy acá en Artigas, porque por el tema de desempleo y eso no tenía como estar ahí en, en Arachaña, que es donde vivo, en realidad. Y me vine acá para Artigas, donde yo vivía antiguamente, con mi familia. Y entonces, lo más seguro es que no salga el, el 5 de abril, que, que estaban programadas las pruebas, ¿no? No. Digo por el tema de que tengo que sacar pasaje y todo, y voy a ir especialmente solo para dar la prueba. O a no ser que, que abran las piscinas antes para entrenar. No, no. Es que hasta... O sea, por pre, es lo que le decía. Por presidencia, esa semana van a estar cerradas las piscinas. ¿Está? Está. Eh, otra consulta más. Eh, ¿Saben los horarios que van a hacer el... el el curso cuando empiece, si por ejemplo si va a ser de mañana piscina y de tarde o de noche, no sé, las materias por Zoom, o para saber por el tema de, de los trabajos y todo, cómo se puede hacer Sí, lo habíamos comentado hoy eso. La, en la noche va a ser la piscina ¿sí? a partir de las 10 ah, o de las 9 eso nos, nos, nos habían quedado en confirmar pero ¿no? Antiguamente, siempre es a partir de las 10 ¿Tá? Porque hay un, hay un tema de, en relación, como es un préstamo a la piscina, las intendencias nos prestan la piscina, ¿tá? nosotros nos tenemos que ubicar o antes o después de las, acti de las actividades municipales. ¿tá? Entonces el curso va a ser en la noche, ¿sí? a partir de las 10, de las 9, entre las 9 y las 10. ¿tá? Después, las clases, algunas son a la tarde, ¿tá? otras son en la mañana, ¿Sí? Y otras tienen la opción de elegir. ¿Sí? Las, todas las clases, el curso no va a ser virtual. ¿tá? Todas las clases teóricas van a ser online. ¿tá? Y la parte de agua y la parte de playa. ¿tá? La parte de piscina y la parte de playa van a ser presenciales. Está ¿sí? ah, bueno, bueno. Y otra consulta más. Eh, ¿Hay algún tipo de, de beca para poder solicitar por el precurso? Porque, porque yo creo que las becas que, que aparecen para inscribirse son, por ejemplo, o sea, te piden que tenga, ya estés inscrito a, a la facultad, que ya estés, estés inscrito para poder solicitar las becas. Y como esto es una prueba de, de ingreso, no tenés como probar que vas a, claro. a estar cursando. Pregunto ya. yo si en algún momento que apruebe la prueba puede solicitar algún tipo de beca o algo. Mira, previo a, a, a las pruebas, eh, pueden enviar un, un mail a la, a, la, a la vedelía de Rocha, ¿sí? que la, el mail está, en la casilla está en la, en la página del cubre que les, les habíamos pasado hoy, en, hoy más temprano. Eh, y ahí había una posibilidad de alojamiento para las, para las fechas de las pruebas. ¿tá? que eso también el año pasado estuvo, ¿sí? y se iba a tratar de sostener eh, en el año. Estaba por lo menos mientras dure eh, el primer semestre que, es, que había, estaba la utilización de las piscinas. ¿tá? Después sí, hay varias becas eh, en, en, en ámbito universitario, ¿tá? como son el Fondo de Solidaridad ¿tá? y unos el, el fondos, uno fondo, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero que se pueden solicitar una vez tengas la... Eh, eh, bueno, el ingreso aprobado bien eh, ta. era eso nomás muchas gracias Diego sí. te puse una consulta todo bien sabes que, bueno, después del 12 que mm -hmm. supuestamente van a, va a abrir esa piscina en el polideportivo yo vivo en Maldonado, pero ta, viajaría. Si es que se abre, ¿nosotros nos tenemos que inscribir en algún lado para poder empezar a practicarla o, o no? Y bueno, a partir de ahí vamos, o sea, seguramente nos manejemos con los, con, con, con los inscriptos y, y planteemos, un, un, planteemos grupos en relación a los aforos. Okay. Eh, en noviembre, que fue noviembre y parte de diciembre, que, que fue que se estuvo haciendo el precurso en. En, en, ahí en el poli ¿tá? había dos grupos uno lunes, miércoles y viernes y otro martes, jueves y sábado también un tema de aforos ¿tá? y utilización de los vestuarios etcétera ¿tá? entonces eso a partir de que lo mismo a partir de que tengamos totalmente confirmada la apertura de las piscinas a partir de la semana del 12 eh, y nos digan a, bien el tema de los, de los aforos porque eso va cambiando Sí, también el año pasado creo que a ver si Fe me, me ayuda o Nacho estaban yendo de A hasta cuántos eran a, a finales de noviembre el aforo en la piscina Diego está, está en 25 ahí va Ah, oh, permitido. 5 por Anderribel perdón 30 ahí va Bien. Entonces no me tengo que inscribir ni nada, tengo que esperar a que se abra y ahí ya, ya entraría dentro del cupo. Claro, nosotros ya tenemos el, el, el número de inscriptos hasta hoy con sus datos. Entonces, a partir que nosotros sepamos, ahora podemos hacer como una, eh, una comunicación eh, más directa con ustedes. ¿sí? Y a partir que tengamos alguna información particular. Ah, el año pasado habíamos armado un mail del precurso también, que les mandábamos información por ahí, información, les mandábamos los, cómo habían quedado conformados los grupos eh, para poder ir a la presentación. Ah, ahí les vamos a, de la misma manera lo, se, lo vamos a, a, a continuar, sí seguramente mandándoles mail. ¿tá? Eso te iba a decir, sería bueno si armar un grupo de ¿Otra? WhatsApp o de mail, porque en el precurso yo no tenía ni idea ah. que estaban. Me enteré cuando fui después al Polideportivo a preguntar, pero estaría bueno si sí, así estamos informados de cualquier cosa, o eso, de, si hay grupos acá en Malonado para juntarse, no sé. Bien. Una cosa, eh, Gregorini, para todos y todas, está bueno, ¿sí? que, eh, bueno, me imagino que la, la gran mayoría tendrá Instagram en, este, en, en estos momentos, ¿sí? está el Instagram del CURE. ¿Tá? Que ahí eh, suben bastante información y, es y la unidad de comunicación en, en este último periodo se ha, se ha, como, eh, se ha puesto como objetivo ahí, utilizarla bastante, esa red social y mandar bastante información por ahí. Así que, bueno, búsquenla, cubre, ¿Sí? eh, y bueno y seguramente por ahí también haya algo de información. ¿tá? Dale, perfecto, gracias. Pero sí, si sí, pueden armar eso como para ser más específico, más directo, estaría bueno. Pero después todo demás. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Hola, buenas, todo bien, ¿me escuchan? Sí. Eh, yo quería hacer una consulta con respecto a si antes de las pruebas algún compañero o, o alguien se contagiara de coronavirus. ¿Habría una tolerancia para dar la prueba en otra fecha? Y bueno, Martín, eso es como cualquier otro, otra lesión o enfermedad que te ocurra previo a, la, a, la, a las pruebas. ¿sí? Lo que te digo es que está. hay que intentar cuidarse estas semanas previo a, la, previo a las pruebas y bueno e intentar de reducir todos los focos de contagio y todos los contactos para ta, para que no nos, que no, que no nos pase ¿sí? posibilidad no. eh, de mover las pruebas por un, conta, por un contagio y, y no sí no, sin duda yo no creo que mover la prueba para todos sino que para esa persona en especial y bueno, no viste El, es eso si en otros años si antes de dar la prueba, te pasaba, te quebrabas un, un, una mano, te quebrabas un pie y no podías dar la prueba. Está ¿no? claro, pero justo en esta, en esta ocasión, por ejemplo, bueno, mi, en mi caso y en el de muchos de los compañeros, ya tenemos la primera prueba aprobada, entonces eh, ya se pospuso todo un año, y ahora poder perderla porque llega a haber un contagio o algo eh, sería, bueno, sí, sería la verdad sí, una claro. lástima. ¿viste? Es complicado, y es un tema que está como de discusión en ICEF en general, ¿no? porque se está pensando el tema de la presencialidad, que la presencialidad no es fácil. ¿tá? Hoy en día no hay eh, mucho, mucho más que, ¿viste? que, que decir. ¿tá? Más que sí, nada, es eso, que se está viendo cómo, es, cómo va a afectar la presencialidad de los cursos, cómo se va a implementar, eh, y bueno, está más, más nada que eso. Perfecto, gracias. Arriba. Bien, bueno. Diego, sí. hay, hay una consultita ahí que, que, que veo en el chat sobre sí. cuántos días va a ser las clases de técnicas de salvamento acuático. Ahí eh, le contestó Nacho. Ah, bien, bien, bien, perdón. De lunes a viernes, ¿no? <risa> bien. Bien, bueno. ¿Hay alguna otra pregunta más? La idea es, nos, estamos grabando sí, la, la charla, la idea es también poder subirla a la, a la, a la página del Cure, ¿no? para que quede ahí como, eh, como información, por si surge alguna otra duda, por si... Eh, Surge alguna otra preocupación, ¿tá? pueden volver a, re a retomar ahí, a ver si hablamos los temas, y bueno, y si no, consultar. ¿tá? También capaz que hay gente que no se pudo conectar por trabajo, etc. Vamos a colgarle la, la, la grabación de la charla. ¿tá? Diego, buen día. Una sí. consulta. Eh, ¿Van a dar alojamiento este año? Porque creo que el año pasado eh, estaba planificado darlo. Y otra consulta: los que no fuimos al precurso, tenemos la posibilidad en caso de que se habilite la piscina después del 12 de ir algún día a practicar el circuito. Gracias. Ahí va. Bien, la, creo que las, las contesté las dos ahí. La primera eh, sí estaba pensado el alojamiento, el alojamiento eh, eh, un alojamiento municipal se estaba terminando de armar eh, un alojamiento eh, en, en, en conjunto entre lo, entre del área y el municipio. municipio Está. Que era el hotel de capaz que alguno de Rocha me puede ayudar mejor, pero el hotel de, de Rocha que, que estaba ahí cerca del polideportivo. Eh, y después, en, en lo segundo, también eh, nosotros nos quedamos con las listas de mail de los que ya están inscriptos y la idea en relacion, a partir de eso es volver a armar, armar los grupos o, o, no, o comunicarles cuándo pueden ir a, entre, a, a utilizar la piscina una consulta para que no haya dudas de que, por ejemplo, yo tengo dudas si quedé inscrito o no para dar la prueba otra vez, o sea, yo aprobé la del año pasado, los 450 y no sé si hice correcto no sé si me, me escribí otra vez para dar las pruebas este año ¿ustedes tienen la lista de, de los que están inscritos a, para dar las pruebas? Y si, si pueden pasar. Eh, yo no, no sé cómo fueron las inscripciones, eh, oh, pero eh, seguramente les, les hayan respondido el, el haber recibido las, la información. Da, yo me voy a fijar ahora porque el tema de yo creo que me mareé por el tema de, de que había inscribirse también para, para el precurso, para, para el entrenamiento. Y yo creo que después eh, salió la lista para, o sea, eh, las inscripciones para para dar las pruebas. Y yo no me acuerdo si, si, me, si me he anotado, si me he inscrito bien. Y bueno, quería saber si ustedes por la duda llegan a tener la, la lista y para sacar dudas de los que están y los que no están. Ahí va. Eh, yo te, te recomiendo ahí, Sebastián, que, tá, que vuelvas, que si tenés dudas sobre la inscripción, que vuelvas a enviarlo. Ah, porque nosotros nos, nos, nos va, no tenemos una lista, una lista actualizada. Tá. Eso seguramente cuando caiga eh, cuando caiga la inscripción, nos van a volver a mandar la lista auto, eh, actualizada. Ah, pero si tenés dudas ahí, eh, vuelve a mandar el mail. Cada más que ustedes que los que ya aprobaron el año pasado, la prueba 450 es únicamente confirmar el cupo ¿sí? o confirmar la, la prescripción del año pasado. Dale, dale, gracias. Bien, de bien. Bueno, siendo a las 11.02. ¿ah? Eh, si no tenemos ninguna otra pregunta más, podemos dar cierre a la charla. Sí. Y y bueno, eso que les decía. Les vamos a, su les vamos a subir la charla. ¿tá? Y bueno, y la primera semana de, de, de abril vamos a estar moviéndonos para, con para poder confirmar algo, una cosita más con más certeza. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos.